Próxima estación La Paz Estación Terminal Sin de recorrido Ninguna persona a bordo Por su atención Gracias Próxima estación Los Reyes Santa Marta Próxima estación Acatitla Próxima estación Peñón Viejo Próxima estación Quelatao Próxima estación Tepalcates estación Canal de San Juan Próxima estación Agrícola Oriental Próxima estación Antiflán Correspondencia de las líneas 1, 5 y 9 Estación Terminal, fin del recorrido Ninguna persona a bordo Por su atención, Gracias.